pensando en un mercado en concreto, sí que es cierto que hay tendencias y nosotros como tal no somos ajenos a esas tendencias e intentamos adaptar la producción o las características de nuestra zona, las características de nuestros vinos, de nuestras garnachas a, a las tendencias actuales, pero en ningún caso eh, hacemos los vinos a la carta o hacemos los vinos pensando en, en un mercado en concreto. Lo primero, lo primero hay que plantearse qué es lo que queremos. Entonces, eh, no es lo mismo plantar un par de cepas que plantar una superficie más grande para elaborar el vino, eh, ya que en España la plantación de viña está regulada y necesitas tener los derechos de plantación con anterioridad para poder plantar. También es una cosa que habría que mirar. Eh, luego también depende mucho del tipo de, de terreno que vayamos a plantar. Eh, la viña es una planta que... Se, se, se adapta muy bien a todo tipo de terrenos. Pero sí que es verdad que le gustan más los terrenos pobres, eh, con poco riego y poca abonada. ¿vale? Y luego sería muy importante también saber qué tipo de variedad de, de uva queremos plantar. Un vino se puede mantener abierto en función de las características de cada vino. Es decir, eh... Cada vino tendrá una vida una vez descorchemos las botellas. Es cierto que los vinos que envejecen en barrica, los vinos que solemos llamar crianza, reservas o simplemente envejecidos en barrica, tienen una vida una vez descorchados más larga, es decir, van ganando con esa oxigenación continua, hasta un límite. Es decir, podríamos hablar que los vinos crianza, reservas o envejecidos en madera tendrían una vida aproximada de 3, 4, 5, incluso 6 días y los vinos jóvenes, los vinos del año, eh, tienen una vida más, más corta. Eh, normalmente hablaríamos de dos, tres, tres días, pero eso va, va a depender de, muchas, de muchos parámetros de, de cada vino y es cierto que, que lo más importante es ir probándolos y darnos cuenta de cuando el vino está perdiendo condiciones. existen muchísimos libros en el mercado que hablan sobre este tema si yo me tuviese que quedar con uno seguramente sería con el libro analogía práctica conocimiento y elaboración del vino es un libro que es cierto que requiere que el lector tenga algunos conocimientos en ciencias pero que aborda diferentes temas con bastante profundidad y un poco por lo que nos comentabas yo creo que son temas que te pueden interesar como puede ser por ejemplo enología viticultura crianza de vino enfermedades, fermentaciones, etc. Es cierto pues, bueno, que hay muchísimos libros en el mercado que hablan sobre estos temas de hecho hace bastante poco, con motivo del Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril preparé una entrada para el blog donde pues, bueno, hice una pequeña selección de cinco libros todos están relacionados con el mundo del vino pero cada uno pues, bueno, trata un tema distinto. Estaba este Luego había pues, otro libro que hablaba sobre la carta, etc. Pues bueno, esos son distintos libros sobre, sobre un mismo tema. Entonces, pues bueno, os, os invito a que si alguien está pensando pues, en regalar algún libro o en adquirir algún libro relacionado con estos temas, que os paséis por el blog, que consultéis la entrada y bueno, si alguien se anima a comprar alguno de los libros, pues ya nos contará qué le ha parecido.